Muy buenas noches mis amigas, aquí vengo con la información que me pidieron y les estaré trayendo información sobre el derrame pleural y ustedes pueden googlear y buscar, lo hago a pedido de una suscriptora y me encanta eh, complacerlas, ahora sin más nos vamos a la información Bueno, yo me tomé el atrevimiento de buscar en Google y encontré esto. ¿Cómo manejar los síntomas del cáncer avanzado? El cáncer en etapa avanzada ya no responde al tratamiento. ¿no? no obstante, existen algunas medidas que usted puede tomar para ayudar a que se sienta tan bien como sea posible. Esta atención dirigida a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida se llama cuidados, cuidados paliativos. El líquido alrededor de los pulmones se llama derrame pleural. El cáncer en el pecho o los pulmones puede causar acumulación de líquido en el pecho y alrededor de los pulmones. A esto se le denomina derrame pleural. El líquido puede evitar que los pulmones se llenen de aire y dificultar la respiración. Tratamiento Se extrae el líquido con una aguja hueca, se llama toraxentesis. Si el líquido regresa nuevamente, se puede colocar un pequeño tubo flexible o catéter a través de la piel. Si alguno de ustedes reconoce alguno de los síntomas que Judicita tiene, también vamos a hablar del pericardio, que si ustedes midan los videos de Judicita de un tiempo atrás, podrán ver que ella dijo que fue diagnosticada con pericardio. Esta, yo no soy doctora, yo cubrí esta información para ustedes a pedido de una subscriber. Recordaba que Judith hace un tiempo atrás nos habló que tenía un derrame pericardio. El corazón está rodeado de tejido que forma un saco pericardio. Aunque no es común, el cáncer se puede propagar a este tejido y causar, acu causar acumulación de líquido alrededor del corazón. A esto se le denomina derrame pericárdico. El líquido puede ejercer presión en el corazón, de modo que no puede bombear bien la sangre. Los síntomas pueden incluir respiración entrecortada, baja presión sanguínea, inflamación en el cuerpo y sensación de cansancio. Eh, si ustedes siguen a Judicita como yo lo he hecho, podemos ver que tristemente está en una etapa terminal de su cáncer. Decíamosle lo mejor. Muchas gracias por escucharme, por acompañarme. Les invito a seguirme, a comentar, a buscar información en Google para que puedan saber qué es lo que...